políticas de igualdad en este país quedan relegadas a las políticas sociales. Eh, por no mencionar también el peligro que existe eh, en que se siga insistiendo en que la violencia machista debe abordarse desde el ámbito judicial de forma exclusiva o vinculado solamente a, a políticas asistenciales. Compartimos la preocupación de quienes han expresado su opinión desde que se conoce el cambio de adscripción de Macunde a que con esta decisión el gobierno vasco da un paso atrás y vuelve al asistencialismo de hace más de 40 años. Y este tiempo ahora toca dar pasos adelante, toca avanzar. Eso solo es posible con recursos y con una apuesta feminista transformadora. Una apuesta de su equipo técnico, de su equipo político, una apuesta clara por supervisar la transversalización de la igualdad en todas las políticas, que esté en el eje de la política como corriente principal y que se lleve a cabo de forma efectiva. En realidad, lo que aquí estamos planteando y debatiendo es que los recursos técnicos, presupuestarios, todos los necesarios, que se destinen a las políticas de igualdad, no sufran ningún retroceso. Este cambio de ascripción, los, los escasos avances legislativos de la legislatura pasada, la no inclusión de la perspectiva de género en todas las políticas, reflejan que no se está haciendo todo lo, lo que se debería, que el margen de mejora además es muy amplio, y diría más, es que se está haciendo poco. No se entiende que, que el plan de choque contra la brecha salarial recaiga de forma unilateral en el Departamento de Igualdad y sin embargo no se menciona dicho plan entre las iniciativas del Departamento de, de Empleo donde tan solo se plantea el refuerzo de las medidas contra la brecha salarial y se reiteran compromisos que ya han de obligado cumplimiento por ley desde 2005. Resulta curioso que, que en relación a la igualdad de género solo haya cuatro compromisos determinados eh, pero ninguno de ellos es relativo a la, a la transición hacia un nuevo modelo de cuidados. Igual soy la pesada de, del modelo de cuidados, eh, pero el modelo de cuidados es que apremia abordarlo, es que es necesario abordarlo.